venimos transmitiendo en esta caravana 2021 y ya en la recta final transmitiendo desde el glorioso, bellísimo y honorable Pitillar. Se escuchan las fanfarrias, bueno, de hecho por ahí fa hay fanfarrias, hay fanfarrias, ah, si literal, literal. ¿Les mostramos por qué hay fanfarrias? Sí, sí, vamos a mostrarles, vamos a voltear para que vean por qué hay fanfarrias. Y es que hay ambientazo hoy aquí en Pitillal, no sé en casa, ambientazo, ambientazo del buenazo, del buenazo, y ahí estamos aquí con Vallarta Fitness y por supuesto Honda Komoto mostrando esta nave. Vamos a mostrar, Julber, la nave hermosa. ¿Qué características tiene, Carlos? Pues bueno, es una motocicleta automática completamente, 110 centímetros cúbicos, automática como debe de ser, a un rendimiento muy muy elevado para una moto y como estábamos comentando hace rato con la confort excelente para lo que es Uber, nos servía muy muy bien. O, o sea, para todo lo que es negocio, eh, lo que es el servicio a domicilio, todo lo que es este cobranza, eh, diligencias. Mm, Ibm, Y IBM, ibm a traer esto, veme a traer aquello, veme a traer lo otro, o sea, rápido en la Navi, toma mijo, vete a traerme las tortillas, ¿no? Bueno, ándale, justamente <risa> eso, sí, es como para un trabajo moderado, pero exactamente para lo que dices, para un IBM queda perfecto <risa> Me encanta, oye, y, y como para que se para un IBM, ¿en qué precios o en qué promociones la podemos tener esta Navi? Ok, ahorita lamentablemente la promoción en esta unidad acaba de terminar el mes pasado, pero de todas maneras quedó en un buen precio, tenemos su versión básica que es $26,490 y la versión ya armada completamente en $30,490 Ah, bueno, pues acérquense a Honda Komoto porque siempre tiene promociones, ahorita todavía tiene vigente también una dinámica para ganarte un casco completamente en gratis, y sí, estamos en vivo, ¿verdad? Ok, para que nuestros amigos se animen a ganar un casco y bueno por supuesto Vallarta Fitness presente en esta caravana 2021 de Radio Switch. Pues nada más invitar a nuestros amigos verdad para que visiten Jona como en Francisco Villa, casi esquina Libramiento, teléfono 322-22-591-21. Eh, sí me lo sé. Ya me lo sé, ya me lo sé de memoria. Ay, y tenemos Day Paz para que se vayan a poner bien buenos en un día. <risa> sí, ¿Tú quieres un Day pass? No, no, yo no. Come on. No se le da lo del gym a él. No se le da el gym, no se le da el gym pues para que te quedes que bien con una muchachona y le regales un day pass. Quien quiere un day pass para irse a entrenar a Vallarta Fitness? Conocer las instalaciones. Acérquense aquí con nosotros. Y pues vamos a entregar también los kits que nos quedan de Radio Switch. Vamos a entregar todos los kits que nos quedan de Radio Switch aquí con la gente bonita. Y nos despedimos a través de esta Caravana 2021, desde esta Facebook Live con Radio Switch, con Honda, con Moto, con Vallarta Fines. Muchísimas gracias también a BMW, también a Ford y por supuesto a todos ustedes por estar en esta transmisión eh, apoyándonos y dando seguimiento. Nos despedimos. Muchísimas gracias.